¡Me da la una menta! la pieza mucho más que una la dieta que la dieta la dieta la dieta la dieta que es la que la que una menta! ¡Te que me que promesa coral mi abuelo, que aquí nadie la duro los aldeos Tierra de Hidalgo, caballero y el pobre alto pan Espanizán A la piada, con las mejores marcas que pensándole llevará con el cuerpo si te Esa visto no me acuerdo del día en que tuvimos que luchar eso ya pasó hace tiempo ya enterramos a los muertos carpetazo sí. y no sale nada más ¡Eh! Que haya pensado, me a ¡Vamos! pensando ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!